El Consejo de la Magistratura hasta el mediodía de este miércoles aún no recibió ninguna denuncia contra el juez de Santa Cruz, Alberto Guzmán, autoridad que la pasada semana emitió una resolución autorizando el descongelamiento de las regalías del campo Gasifrodín de, de Sin embargo, el presidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, manifestó que esta instancia también se sumará a las denuncias anunciadas por el Ministerio de Justicia y el Departamento de Chuquisaca. Eh, no, No han presentado ninguna denuncia ante el Consejo todavía, pero nosotros también estamos tomando cartas en el asunto en la ciudad de Santa Cruz y efectivamente, no, vamos a hacer una, vamos a presentar una denuncia contra este juez por cuanto eh, una sentencia constitucional no podía haber sido revocada o no podía dejar de ser eh, tomada en cuenta y es lo que ha hecho este juez. Entonces, lo que nos, lo que nos corresponde como consejo de la magistratura, tanto en el tema disciplinario y si corresponde en el tema penal, lo vamos a hacer.